Los ordenadores son capaces de resolver problemas complejos, muy complejos. Últimamente el mundo de la tecnología nos sorprende con gadgets que casi no podemos creer. Auriculares que traducen en tiempo real, coches que se conducen solos, robots que pasean por Marte. Las máquinas saben hacer tantas cosas y tan variadas que algunas veces hasta da un poco de vértigo. Pero realmente un ordenador solo es una serie de circuitos eléctricos interconectados. A su vez, estos circuitos son minúsculos cables por los que esencialmente o pasa o no pasa la corriente eléctrica y nada más. Entonces, ¿cómo es posible que solo distinguiendo el cero, no pasa la corriente, del 1, pasa la corriente, lleguemos a traducir del japonés al español? La clave de esta cuestión se llama modularidad. Lo cierto es que hacemos lo mismo con muchísimas cosas que fabricamos, Nadie espera que en una fábrica de lámparas hagan sus propias bombillas o que elaboren sus propios cables, ¿verdad? Todos imaginamos un proceso en cadena donde cada parte del sistema realiza un montaje con elementos o módulos que se han fabricado en un nivel anterior. Para resolver problemas de computación hacemos exactamente lo mismo. Nadie parte desde cero, sino que nos apoyamos en módulos básicos que otros ya han desarrollado, probado y puesto a nuestra disposición. Al unir varios de esos módulos y darle una funcionalidad concreta, lo que hacemos es generar nuevos módulos que son capaces de hacer otras cosas diferentes y más complejas. Analizar cuidadosamente nuestro problema, saber cómo vamos a automatizarlo, de qué datos disponemos para organizar, modelizar y extraerlo, saber en qué se parece nuestro problema a otros que ya han sido resueltos y, sobre todo, ser capaces de descomponerlo en problemas más sencillos son habilidades fundamentales para el desarrollo del pensamiento computacional. Y Si lo piensas dos veces, todo lo que te acabo de decir, excepto la automatización, tiene mucho que ver, cuando no todo, con el saber hacer en matemáticas y casi casi en la vida cotidiana, y casi casi en ser capaz de resolver problemas, así, en mayúsculas. Subrayemos entonces, de nuevo, la importancia de automatizar la respuesta, ya que no debemos olvidar que nuestro objetivo es subcontratar la resolución de un problema a una máquina. Para ello, en un lenguaje que el ordenador entienda y cargando previamente todos los módulos necesarios, le daremos una secuencia de instrucciones, también llamada algoritmo, que le explique a la máquina qué debe hacer en cada momento. Cuando un algoritmo, que es esa secuencia de instrucciones, se expresa ya en un lenguaje de programación concreto, entonces decimos que estamos programando o implementando ese programa se podrá ejecutar en el ordenador para resolver un determinado problema.